DK en acción, hola Keylovers Hoy nuevamente repito la historia de transmisión por este medio Bienvenidos una noche más, un sábado más Nuestra segunda transmisión Ahora díganme por favor si me escuchan Porque No sé si me están escuchando <risas> Lo que les iba diciendo Hoy eh, vamos a hacer un programa especial eh, estaba comentando mi experiencia con el idioma coreano. Yo, en lo particular, hace mucho rato tomé un curso de coreano en la Universidad Tecnológica y nada más llegué al primer nivel. ¿Por qué? Por dos cosas. No pude continuar por temas de trabajo, por tanto tiempo, me chocaban los horarios. Y por el otro lado, esto, por el otro lado, bueno, ya se me pasó la oportunidad de volver a retomar el, el segundo nivel que era el que me tocaba. Y tuve que esperar más. ya después se pasó el tiempo. Lo que hice fue seguir preparándome por mi cuenta, seguir estudiando por mi cuenta de manera autodidacta, como dice. Y he estado también en el constante, en lo poco tiempo que tengo de poder eh, dedicarle, lo que hago es que me, me, me inscribo en páginas que te hacen llegar por email las palabras del día y así poco a poco uno va absorbiendo y también obviamente viendo los dramas coreanos, las canciones, ahí como a mí me encanta todo eso, eh, al final de cuentas eh, uno hace como el esfuerzo ¿no? de de practicarlo y, y ponerlo en práctica eh, lo más que uno puede, ¿no? Así que yo he estado viendo cómo poder seguir con continuar esa práctica y, y, y hacerlo. ¿no? Entonces, en la página de Cada Acción nosotros no solamente nos gusta compartir eh, sobre K-pop, sobre comida sino que también queremos como tener diferentes temas. En, este, en esta vuelta queremos ver y aprovechar este tiempo de cuarentena y aprovechar todo este momento que estamos uniéndonos a esta plataforma para poder juntos aprender. Porque realmente no soy maestra, vengo a aprender. Así que también siéntanse en la comodidad de llegar y ver lo que estoy y así, esto a la par, vamos viendo los temas. Y mira, a lo mejor les interesa continuar. Lo que decía, no te lo tenía oh, audio, lo que venía diciendo era que eh, estuve buscando en páginas a ver qué podía compartir hoy y me encontré con una página que realmente me sorprendió que estuviera disponible y yo creo que todo esto de la pandemia nos hace un favor a todos los que nos interesa este segmento del idioma coreano. Y encontré una página que da cursos, muy conocida, que está dando cursos de coreano gratis de una universidad en Corea, que se llama la Universidad Jose, Jose University. Entonces, tú la tomas gratis y si no tienes para pagarlo, no importa. Tú terminas tu curso, lo tomas y al final, si quieres tener tu certificación, ellos te emiten un costo simbólico para poder tener la certificación de la universidad. Me parece espectacular que haya este tipo de modalidades, porque en la distancia, ya que uno no puede viajar, certificarse por una universidad es mucho más accesible, así que yo lo veo como una buena oportunidad. El que quiere pagarlo, perfecto. Y el que no, bueno, lo toma igual y aprende. Porque la idea de tomar el curso eh, tiene que ser algo voluntario, no estás obligado a tomarlo, así que por ese lado me parece espectacular. Eh, el idioma coreano para mí fue muy complicado poder hacer el match al inicio que tomé el curso. Eh, cuando entré, yo, bueno, con todas las expectativas, porque realmente una que otras palabritas y cosas que, que, que sabía por mi cuenta, pero no es lo mismo saber palabras que conjugar los verbos, y que decir frases, oraciones y todo eh, más fluido, entonces, eh, no es fácil. Yo me sentí como alguien que entró como a kinder, porque primero el español no tiene casi nada de similitud en el, en el, en el, en el alfabeto, el alfabeto es puras eh, líneas, por decirlo así, que se conjugan y forman una palabra una frase una, o, o una letra. Entonces, hacer ese match, ese cruce, fue súper complicado. Lo tomé en la Universidad Tecnológica de aquí de Panamá con una fundación de Corea que trajo especialmente una profesora eh, coreana que te daba el curso coreano y te daba todos los horarios establecidos, te daba tu curso coreano y todo perfecto. Y al final te ponían todo un test, una prueba, y, y después decían: No sé, si pasabas a los niveles del nivel 1 hasta el 6 o 7. Y ya de ahí creo que viene el topic, que es como que el ya el que te certifica que dominas súper bien el idioma. Todavía ni siquiera llego a la mitad. Todavía apenas el primer nivel, y para mí fue como ir aquí. O sea, cuando dije que las letritas, el abecedario, eh, arme oraciones, pero realmente todavía me, se me complica ese tema de las oraciones porque, por lo menos en inglés y español, la conjugación de los verbos eh, lleva como la misma estructura, a pesar de que no son las mismas palabras, tal cual, lleva una estructura similar. En cambio, en el coreano, la estructura es al revés. O sea, el verbo va de último. Y todo lo demás por delante. Es una cosa que no, no se puede explicar. Pero es difícil de, de llevarlo adelante. Entonces, yo me dije, bueno, si estoy aquí en esta plataforma, ¿por qué no aprovechar mostrarles los cursos, el curso que están haciendo y también el que quiera después con calma lo toma? Pero el que está aquí puede también conmigo aprender el idioma en el día de hoy así que nosotros como en Acción queremos aportar contenido no solamente K-pop, claro a mí me encanta el K-pop, me encantaría poner videos de K-pop aquí, pero nos estamos curando en salud a futuro ¿no? ya saben por temas de política de la plataforma tanto en Youtube como en Twitch no es fácil que eh, puedas poner una música y no te caigan o te tumben el video, entonces no quiero llegar a ese, a ese momento, así que lo que estamos tratando es de crear contenido por nuestra cuenta, de compartirla con la comunidad que les encanta todo esto, porque la idea es poder unir a la comunidad, decirles que aquí estamos también para estar en conjunto pasando un rato a menos, así que este es el objetivo de estar en esta plataforma, así que esperemos les guste lo que vamos a mostrarles hoy. Que es el curso que estoy tomando. Bueno, hoy lo encontré. Yo estaba tomando con otra página, que es la que me llegan los correos diariamente. Me llegan correos de oraciones y palabras. Pero realmente, entre tantas cosas que me llegan al correo, a veces me cuesta me cuesta poder abrirlos. Lo que hago es que lo paso en la carpeta y con calma, después los voy lleno. Y se me han acumulado horriblemente. Horriblemente. Pero eh, es una manera, si te encanta y tienes disciplina para hacerlo todos los días, es perfecto porque te llega el correo y ya tú diariamente ves que te está llegando, incluso con imágenes, que es otra, otra página que yo veo, pero eh, como es paga, entonces lo que hago es que lo, recibo los correos diarios. Ya, si tú quieres, con, con unas clases, ya, con video y todo lo demás, ya tengo un costo, ¿no? Así que, por el momento estoy recibiendo los por correo, pero no he podido, y quiero aprovechar este momento que, que este. Aquí dice es 37 millones de, habladores, de nativos que hablan coreano y 5.6 millones que, son, que heredan la, la, el idioma, ¿no? Wow. Es lo que decía, que tienen sus propias letras y, y, y caracteres. ¿o? Y hay una cosa muy particular que, que, que aprendí de, de todo el tema de Corea y es que, en teoría, eh, bueno, mucho tiempo atrás, por ejemplo, los mongoles, la conquista y todo lo demás, antes que se conjugara como una, como una nación, mucho antes de que se dividieran, eh, hablaban diferentes dialectos. Del, del idioma chino y de todas las formas habidas de, de este lugar. Entonces había mucho analfabetismo. Entonces hay un rey que fue el rey Seiyong, que es el que en teoría ayudó a, a, a crear el idioma. Por, a raíz de esto, el, el analfabetismo disminuyó increíblemente en sus hábitos ciudadanos, pues, en su gente, y por eso... Es que nace el idioma coreano, el Hangul, que le dicen, ¿no? el idioma, dicho en coreano. ¿no? Ahí está, ¿reza yo? Ay, no estoy tan perdida. Es simple. En teoría, comparado con, con otros idiomas de Asia, es súper sencillo, mucho más sencillo. de absorber, incluso, más que el japonés. El japonés me encanta, pero... Tampoco he podido agarrarle el kanji y todas estas cosas. Hay gente que sí le fascina y lo ven como, como un reto, pero yo sí me voy a... estresar va de último, en coreano. Sujeto, verbo y objetivo, ¿no? James estudia coreano. Y en coreano es James, coreano, estudia estamos en mi primer nivel de escucha. Pues, por ejemplo, aquí dice, vas a casa, estás yendo a casa. Esto ha sido un reto, un reto increíble. Ok, aquí lo que decía de lo que decían antes, ay caray, de lo que decían antes sobre eso es que hay una estructura de qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después en cuanto a la escritura. Ahí lo que dice, the initial sound letter va primero, luego viene el medio y luego la final, que es la que va bajito, como por ejemplo la que parece una R al revés, como una, linea, como una S al revés, invertida. Pues va en ese mismo orden, de lado izquierdo, derecho y de último la consonante. Que también tiene un orden una estructura ve ahí viene el orden Hangul la... is written from left to right and top to bottom right in this module you will learn the ten basic vowels fourteen consonants mira qué tan sencillo es of... qué súper sencillo la cosa es poder agarrar el el, el ritmo de la cosa pero estas son todas las consonantes y vocales todas creo que es la que tiene menos Creo que es mucho menos que el, el alfabeto nuestro. Consonantes y vocales. Súper sencillo. Si te ves las vocales, eh, hay vocales que están de lado derecho, después lado izquierdo y así van variando. Entonces al final es como que casi lo mismo nada más que vas invirtiendo las vocales. Eso es lo que me gustó. El cielo alrededor la tierra plana y un humano de pie, algo, un Heaven, Earth, and Man. Dios simboliza la tierra y el, el hombre. Yo, yo he participado en concursos de cáncer también, hace mucho tiempo. Y sí, tienes que saberlo pronunciar, porque nada más decirlo con una, un movimiento de lengua errado cambia drásticamente todo. Me imagino que de, de lo grandioso es por haber creado ese alfabeto. ¿no? O sea, si el mismo rey de ellos lo hizo, obviamente se iba a poner en todo este significado, simbolismo, toda la cosa y la poesía detrás de la escritura que ya, bueno, ya historia, ¿no? Pero ha quedado ahí como plasmado en ello. Es lo, lo que me conectó mucho y es esto, o sea, poder tener las letras es la misma letra nada más que la inviertes y cambia. Como si... yo, yo cuando la aprendí me dijeron que era como... como si fuera un círculo, va la, la, la letra va... se va acomodando, pam, pam, Y cada una tiene un significado diferente. A I, o, U. Y la otra que es que suena como cuando está, o no, no te gusta algo uh. <risa> Pero más o menos como ese es el sonido Y no necesariamente tiene que tener el círculo Porque al final también se van conjugando con consonantes ¿no? Estas son las vocales Estas son las principales vocales Como la A, E, I, O, U nuestra. Pero uh. versiones de ellos ¿no? Que estamos aprendiendo y ahí al paso que vamos aprendiendo coreano aprendiendo de todo un poco en verdad que vale la pena entrar a, a la a la página de cursera que es la que está dando los cursos de coreano y ya ven que es súper didáctico pues tienes a la, a la profesora ahí de frente, dando de la clase con imágenes y dibujitos y a chévere aunque, aunque he aprendido, todavía me siento súper eh, básica. Creo que la, el ensayo hoy fue muy bueno.